Mejor será estar alerta y monstruos en las sombras ¡Es Halloween ya! Yeah! Escucho gruñidos puedes escuchar también Los zombies acechan ¡Es Halloween ya! Yeah! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo. oscura Los fantasmas nunca duermen Dulce o truco, decimos Es Halloween ya Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas Es Halloween ya Brujas vuelan por cualquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver Míralos ¡Qué, ¡Qué miedo da! <risa> Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan El estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! <risa> Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por cielo. ¡Míralos! ¡Qué miedo van! ¡Ah! <risa> ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Pobres pobres pequeños monstruos. Y es Halloween.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 Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó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 Los encuentros, escúchalos. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Frío el aire, la luna llena, la luz.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 Por favor. Miedo hay que... Pronto corre ya ¡Persigue!